En nuestra primera noticia tenemos que Netflix ha cancelado la serie animada de Midnight Gospel, esto a pesar de la respuesta positiva de la crítica y de la audiencia. La noticia fue compartida en Twitter cuando un fan le preguntó a Duncan Trussell lo siguiente Hay planes para más episodios de Midnight Gospel, me encantaría ver más. A lo que el creador respondió confirmando la cancelación. The Midnight Gospel se une a varios otros proyectos de animación de Netflix impulsados por creadores que no regresaron o cerraron en desarrollo. El transmisor ha promulgado una serie de medidas de reducción de costos que incluyen despidos en la división de animación. Esto debido a una pérdida de 200.000 suscriptores en el primer trimestre y la pérdida anticipada de 2 millones más. Si quieres saber más sobre el gran problema de Netflix, te invito a ver el video que se encuentra en las anotaciones. Continuando con las noticias, tenemos que Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation han establecido un acuerdo exclusivo con el creador, productor y director Jendy Tartakovsky. Según su acuerdo, el mismo desarrollará, creará y producirá programación animada original tanto en Cartoon Network como en Warner Bros. Animation, destinada a una variedad de audiencias y para todas las plataformas de televisión. El acuerdo general entre estudios brinda a los creadores la máxima flexibilidad creativa para desarrollar material original, además de acceso a las extensas bibliotecas de personajes y franquicias en cada estudio. Esperemos pronto tener noticias de sus nuevas producciones. Y hablando de nuevos proyectos, tenemos que recientemente se estrenó un tráiler promocional de lo que será Cyberpunk Edge Runners donde seguiremos un nuevo protagonista que se abre camino a través de un entorno urbano plagado de guerra tecnológica y modificación corporal. La serie será un anime realizado por ni más ni menos que Studio Trigger, el estudio detrás de Little Witch Academia, Promare y Kill A Kill. La serie llega a Netflix este septiembre. Y ya que hablamos de anime, les tengo una pregunta. ¿Les gustaría que empezáramos a estrenar videos de noticias anime? Déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, HBO Max ha publicado el tráiler de la tercera temporada de la serie animada Tukey Bertie, cuyo estreno será este 10 de julio en Adult Swim y el día siguiente por HBO Max Estados Unidos. Para ponernos al día, se espera que la segunda temporada de la animación ingrese este mes a HBO Max Latinoamérica. Continuando con las noticias, durante el Festival de Cine de Animación de Annecy, Warner Bros Discovery ha revelado los primeros detalles de Hora de Aventura, Fiona y Cake. En esta aventura, Fiona y Cake pierden sus recuerdos y acaban en un universo alternativo que no tiene magia. A diferencia de la serie original, Fiona y Cake tendrá un tono más maduro, al estar dirigida a un público joven-adulto. Según la sinopsis oficial, Fiona y Cake contarán con la ayuda del antiguo rey helado Simon Petrikov para embarcarse en una aventura a través del universo. Por ahora, hora de aventura, Fiona y Cake no tiene fecha de estreno, pero llegará pronto a Cartoon Network y HBO Max. Ahora hablemos de lo que fue el Geeked Week de Netflix, un evento anual donde la plataforma presenta sus próximos proyectos. Para comenzar, la creadora de Inside Job, Shion Takeuchi, confirmó que su serie sobrevivió a la masacre de Netflix, y habrá más episodios en el futuro. Como recordarán, Netflix había ordenado 20 episodios que fueron repartidos en dos partes. La segunda parte saldrá este año y seguramente habrá una segunda temporada después de ello. Como parte de la semana Geeked with the Netflix, la compañía ha desvelado un nuevo tráiler de la segunda temporada de The Cuphead Show. Con más de un minuto de duración, el nuevo teaser nos da un par de pistas interesantes sobre el rumbo de la narración y algunos de los personajes que aparecerán. Luego del éxito de su primera temporada estrenada en febrero, el lanzamiento de su segunda temporada se tiene programado para el día 19 de agosto. Continuando con la semana Geeked de Netflix, se ha revelado un nuevo clip de la próxima serie animada Sonic Prime. Su primera temporada tendrá un total de 24 episodios, pero todavía no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie. Por el momento solo se sabe que saldrá en algún momento de este año. Otro anuncio de la Geeked Week es pronto tendremos el estreno de la cuarta temporada de the dragon prince y llevará por título el misterio de árabos en esta nueva temporada parece que por fin podremos ver aún más de esta misteriosa entidad y analizar los verdaderos objetivos del enemigo además todos deberán unirse para descubrirlo y detener a árabos por ahora no tenemos una fecha de estreno oficial, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, recientemente Cartoon Network notificó en sus redes sociales que la serie animada Campamento de Verano retrasará el estreno de su sexta y última temporada hasta 2023, después de haber estado prevista para estrenarse para el pasado 9 de mayo. La creadora de la serie, Julia Pott, ya había anunciado a comienzos de este año que Summer Camp Island había finalizado su producción, por lo que ya se veía venir el final de la misma. Si deseas ponerte al día, las cinco temporadas de campamento de verano están disponibles en HBO Max con doblaje al español latino. Continuando con las noticias, Nickelodeon está lanzando el programa de cortometrajes intergalácticos 2.0 que abre su búsqueda de nuevos y diversos creadores de todo el mundo. La noticia del nuevo programa de cortos llega cuando Nickelodeon se prepara para estrenar Piedra, Papel y Tijera, el primer cortometraje y la primera serie con luz verde proveniente del programa inaugural de 2019. Quizás muchos recuerden Ojea Cartoons, de donde salieron famosos shows como Los Padrinos Mágicos y La Robot de Adolescente. El mismo fue uno de los primeros programas de este estilo. El segundo fue Nickelodeon Animated Shorts Program, de donde salió el programa The Loud House, Breed Winners e It's Pony. Esperemos que con este nuevo programa de pilotos salgan grandes ideas y se les dé luz verde. A ver si logran salvar un canal que cada día está más y más en decadencia. Pasando a buenas noticias, les traigo algunas actualizaciones de Final Space. Como sabrán, el show fue totalmente cancelado sin previo aviso y dejándonos solo con una tercera temporada y una historia inconclusa. Pero nada de esto ha sido suficiente para derrumbar el fandom y mucho menos a Oland Rogers, que aún meses después se encuentra luchando con capa y espada por conseguir la producción del último especial. Y es que recientemente los representantes de Oland Rogers han preguntado a Warner si es posible que se pueda financiar una novela gráfica o un episodio final a través de Kickstarter. Y al parecer ya hubo una respuesta. Olan Rogers confirmó a través de Twitter que creó una campaña de Kickstarter para su nuevo show inspirado en Final Space. El mismo tendrá por nombre Good Speed Y hasta el momento se pensaba que tendría 6 episodios, pero tal parece que tendrá 9, ya que reunieron más de 300 mil dólares con la página Kickstarter. Todo parece indicar que el bien ha triunfado y aquí en DARTOONS estamos más que felices con esta gran noticia. Si deseas acceder o apoyar la campaña, puedes ingresar a través del enlace en la descripción del video. Para culminar, finalmente tenemos más información del episodio 8 de Geluba Boss. Y además de eso, una fecha de estreno para su segunda temporada. Y es que el día 3 de junio se publicaron actualizaciones en el Twitter oficial de Boss. Resumiendo un poco el comunicado, primero nos comentan que a pesar de que el episodio 8 de la primera temporada está casi finalizado, realmente no tienen una idea clara de cuándo tendrán permitido estrenarlo. La razón de esto no la dejan muy claro, pero solo podemos suponer que en algún punto del episodio exista algún crossover o referencia a Hasbin Hotel. Recordemos que como la serie se encuentra en producción, por ahora no tienen muy permitido soltar información de la misma. Además de esto, nos dicen que en lugar de esperar un tiempo indefinido por el episodio, iremos directamente al estreno de la segunda temporada de Geluba Boss el día 30 de julio. Claro, suena algo raro saltarse un episodio, pero la verdad es que Vivienne, creadora de la serie, confirmó que el verdadero final de la historia principal de la primera temporada es el episodio 7, y el episodio 8 es más un bonus con un plot adicional. Junto con esto, también mencionan que, como ya han comenzado a trabajar en la segunda temporada, ya no habrán grandes espacios de tiempo entre episodios, además de que tendremos más teasers y trailers con regularidad.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 Dark Tunes.